Dejo estos cuatro tips para que puedan seleccionar a su audiencia. Antes de que ustedes se metan a cualquier herramienta de segmentación, piensa en tu cliente actual para que busques audiencias similares. Haz tu, tu documento. Número dos, conoce qué es lo que realmente motiva a tu cliente. Olvídate de estarle diciendo, aquí te voy a dar el mejor precio, aquí te voy a dar la mejor calidad. Miren, muchachos, como consumidores, ¿a poco no? Te voy a decir algo en mexicano. Estamos hasta la madre de que nos estén diciendo la mejor calidad, el mejor precio. Perdón mi francés. Pero realmente ya no queremos estar viendo eso. Tenemos que ser creativos en nuestra redacción. ¿Qué es lo que realmente motiva a tu cliente a comprar un seguro? Piensa en la gente que ya te compró. ¿Por qué te compraron? Esa motivación tú la tienes que convertir en un texto persuasivo. La tienes que convertir en un video, en una imagen para que realmente las personas... Cuando vean tu contenido, digan, si ¿Sí, es cierto, eso es lo que yo necesito. Oye, me relaciono completamente con lo que están diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, hay que conocer a nuestro cliente qué es lo que realmente le motiva. Número 3, hay que definir una estrategia en cuanto al tamaño de audiencia y el monto de segmentación, que es lo que acabamos de ver ahorita. ¿A qué me refiero con esto? Oye, yo voy a invertir 10 pesos, que no es ni 50 centavos de dólar, eh, actualmente, ¿no? Oye, voy a invertir un dólar, por decir un ejemplo, en traerme clientes y quiero ya que me lleguen 200 prospectos con un dólar, pues no, hay que ser realistas, ¿verdad? ¿Cuánto es el tamaño de audiencia que tengo disponible y cuánto es el monto de inversión que tengo disponible? Y número cuatro y muy importante, hay que hacer pruebas, ¿ok? Yo te puedo decir aquí todo lo que yo sé sobre el tema, pero si tú sales de esta plática y no estás dispuesto a ir a hacer una prueba, no te va a servir de nada. No hay suficientes cursos en el mundo que vayan a sustituir el hecho de que tú experimentes y hagas tus propias audiencias y pongas tus montos y te des cuenta de qué te funciona y lo que no te funciona. Sobre todo hablando en un esquema tan amplio como es Latinoamérica, pues obviamente cada área es diferente. Incluso aquí en México no es lo mismo el norte que el centro, que el sur, que el noreste, que el suroeste, etc. Entonces, es bien importante que tú hagas tus propias pruebas y definas y lleves un, una, un diario si quieres, yo así lo hice al principio, un diario por escrito querido diario, hoy día este, jueves 16 de abril, puse mi primera campaña, mi segmentación fue así, así, así, monté 10 dólares, el resultado que obtuve fue tal, y vas a ir construyendo lo que para ti es mejor, no hay reglas en el marketing, no hay reglas absolutas tú tienes que generar tus propias estadísticas, tus propias pruebas y generar tus propios resultados.